Antes de comenzar con el video, suscríbete si te gusta mi contenido y activa la campanita para que no te pierdas mis videos y sin nada más. Disfruten el video.